Está re bueno el AFK Simulator, ¿no? Pero bueno... Que cosa que estoy... Confiando... Si, sí, si, sí, si... Sí, yo pensé que era... Eso me hace acordar a... A alguien... A alguien... Che, sí, como que es... Dormiste... Vamos a llegar... Crazy... Minita, dijo. Mi che, yo estoy un reloj, boludo. Ahí está. ¿Qué onda, boludo? Ah, ¿qué le pasó ahí, a mi dijo? brazo? Ok. Eh, esto agarra una lata. Agarra ah, una no, la lata ahí está. ¿La lata son. ¿Tienen algo o la estoy no, agarrando la No, deja skirlear, Nacho, ¿Te gusta mira. mi ropa, chicos? Uh, ya nos viene ah, a caretear eh. las skins, a ver. uh. uh Se lástima sí, que bueno. te pegue una chase. Tiene, eh, sacar todas las huevas que hay adentro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Sí, no sale ¿Cómo? ¿Qué? Si no... Aparecimos en el fácil Ay, ¿cómo sabes eso, pelotudo? No, acá está en el bajito ah. Creo que no le pegó ah, sé que bien. si le pegás le sacás la cabeza ¿no? oh, oh, oh, acá Es, es que se ¿Y ese ruido? Oh, chau, <risa> soy yo que lo estoy llevando mientras que... No, no este se sabe todos los trucos Es un hijo de puta man. Ahí está Ahí está, que... Qué es? ¿Cómo? Uf. No, las tortugas No, las del tele... Yo me llevé la cabeza No, esto ¿Está? es muy... esto es muy No, tengo la cabeza. con la otra? Yo también estoy esto <risa> es <muy tu> <risa> Bueno, eh, como ya está Tenemos que ir al barquito ese eh? vamos. Ah, cuidado que hay tiburones, así que vayan ah, por las piernas. De Chile, ¿entendés? <ríe> ah, uh, porque hay... tiburones en la... No quiero jugar contigo. Uy, uh, <risa> Llegó el lechero. Salí acá, salí acá, acá, salame ¿Cómo estás, comiendo? Ah, yo me pido la cama. Quiero ¿eh? uh, que tomar esa leche no es bueno, ¿no? boludo. No voy a tomar esa leche. ¿Por okay, no? Me gusta la leche, pero no, ¿qué hice? Ya <risa> sé. <risa> <risa> ah, no. estoy... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el juego. Esa es la data, es ¿no? Esta la tarjeta. Al final del juego encontré de la, la tarjeta. ¿no? ¿Ah?